Pues saludando a um, algunas personas que nos acompañan aquí. Nos acompaña el, el director general de la Ferra Religiosos, de la Generalitat de Cataluña, el señor Enrique um, Vandrey, en, que estará toda la conferencia, en el, la conferencia marco de esta jornada. Y nos acompaña también pues, Alberto Ares, delegado del sector social de la Compañía de Jesús um, en España y se excusa a Álvaro Alemani, que es el delegado del sector pastoral, que, que no podía venir, que es un poco a las dos patas de las que nosotros eh, eh, dependemos, o Cristian Justicia depende, dentro de la Compañía de Jesús en España. Y le había pedido a yurens que, que, que me acompañara este rato. Bueno, vamos a ver primero quiénes estamos aquí, en esta primera jornada eh, de diálogo fe-justicia, este invento que hemos hecho este año, y, y que ha reunido pues, a bastante gente. ¿Eh? En la carpeta que os hemos dado y también lo recibisteis por, por correo electrónico, os mandamos la lista de todos los asistentes. ¿Eh? La mayoría o la gran mayoría de los, de los presentes sois miembros del, del equipo de Cristianismo y Justicia. Participáis en sus seminarios, en los grupos de trabajo, en otros espacios también de, de reflexión. De reflexión. Tenemos también gente del grupo de introducción al diálogo de justicia los más jóvenes que hay por aquí, pues la mayoría pertenecen a este grupo de introducción que hemos lanzado este año. Y luego sois unos cuantos que, que venís de fuera de, de Cataluña, ¿eh? por amistad con Cristianismo y Justicia, por trayectoria... Algunos miembros de, de fomento social, de entidades sociales de, de la compañía en España y algunos invitados también de otras entidades pues, cercanas o, o, que, o que conocemos. ¿Por qué esta jornada? ¿Eh? Explicaros un poco a qué viene todo este lío a, aquí a finales ya del curso y a punto de, de llegar el verano y con ganas de descansar todos y estos nos convocan. La idea de hacer o abrir otra vez el, el melón del, del debate y del diálogo Fe-justicia, ¿eh? porque el binomio fe-justicia ha sido, de alguna forma, el inspirador y el eje vertebrador de, de este centro desde, desde su fundación, ahora hace 34 años, ¿eh? un centro que ya tiene lleva 34 años reflexionando, inspirados ¿eh? en sus inicios, el centro en la Congregación General 32, donde se incorporaba este concepto de justicia como la dimensión intrínseca de la fe. Durante estos años, ¿eh? Una, un momento inicial fuerte que tuvo Crisismo Justicia de reflexión en torno al diálogo Fe Justicia, bueno, pues vino luego, con muchos años, en que el mundo, claro, evidentemente ha ido evolucionando y también ha ido evolucionando la forma de hacer reflexión en Cristiano Justicia y de cómo leemos la realidad del mundo. ¿no? Finales de los 90 se empezaron a incorporar en el debate Fe Justicia. Todas aquellas nuevas dimensiones o nuevas fronteras de la justicia relativas pues, a la diversidad, la preocupación por, por la naturaleza, también el diálogo interreligioso. ¿eh? Y creíamos que era importante que hoy, ¿eh? Eh, ya y más que inaugurado el siglo XXI y con un evidente cambio de época, como decimos siempre aquí Jesús, Santi y Óscar, Mateo siempre nos dicen que estamos viviendo un cambio de época, que realmente pues, todas las coordenadas con las que conseguíamos o podíamos leer el mundo, hasta día de hoy están cambiando. ¿no? Y los síntomas de este cambio de época los conocemos y son varios. ¿no? Son esta crisis que, que nunca termina, el aumento de las desigualdades, el divorcio que se da entre el poder y la política. ¿no? Pues este es el escenario que nos brinda este siglo XXI. Y, y la pregunta que nos tenemos que hacer, y por esto esta jornada es si estamos leyendo pues, la realidad con las coordenadas que toca, con las coordenadas adecuadas. ¿no? Si hay nuevas injusticias que, que analizar a día de hoy y contra las que luchar, evidentemente, desde nuestra opción creyente, ¿no? o si la fe nos mueve a nuevas fronteras intelectuales que nos piden nuevas respuestas. ¿no? Pues es a todo esto que, que queremos dedicar este día y medio que estamos aquí convocados. ¿no? Sería muy pretencioso pensar que podemos abarcar ¿no? aquí y hacer eh, pues un debate muy extenso y muy exhaustivo en, en este poco tiempo, esto. Um, pero bueno, lo de esta jornada quiere ser de hecho un, como un primer aperitivo, ¿eh? una, una, un primer test que diem en catalán. ¿eh? Um, pequeñas dosis, pero que yo creo que serán realmente potentes y profundas. ¿eh? Y, y esto es un poco pues, uh, la razón que, que nos junta hoy aquí. Sobre todo agradecer muchísimo, porque ha habido un trabajo ingente, os lo puedo asegurar, de todo el equipo de Karma y de Elena, sobre todo estos días, preparándolo todo, que todo estuviera a punto, y ha sido, bueno, que hay que agradecer muchísimo, muchísimo. Um, pues nada, yo um, lo dejo aquí y le, le he pedido a Jurens que, que nos dijera unas palabras, bueno, por varias razones, ¿no? Primera, porque es el delegado de los jesuitas aquí en Cataluña, Segunda, porque es el superior de la comunidad que nos acoge ¿eh? y estamos ahí hoy en, en espacios de esta comunidad. Y tercera, porque ha sido el director de Quisimo Justicia los últimos ocho años, ¿no? si no me equivoco, y, y creo que tiene muchas cosas que, que decirnos. Bueno, muchas cosas, pero seré breve, o sea que no las diré todas, digamos. Bueno, la, la, lo que sí que quería decir es una cosa, que es verdad, que hoy se ha realizado un sueño que llevábamos persiguiendo hace años y esto... Xavi, Santi, Oscar y Tere y los que estábamos en el Consejo de Dirección y Jauma, eh, lo íbamos diciendo hay que hacer un encuentro eh, de la gente amiga de Cristianismo Justicia o gente que está movida por esta pasión por la del diálogo de fe y justicia y por fin se ha realizado. ¿Eh? Es verdad que los últimos años íbamos haciendo encuentros del equipo de Cristianismo Justicia final de curso, que era un repaso del año, pero también una reflexión compartida y ver un poco algunas cuestiones que veíamos que convenía dialogar entre nosotros, pero decíamos, pero conviene hacer algo un poco mayor y que además venga gente de otros lugares con los cuales podamos aglutinar una reflexión compartida. Bueno, pues esto, esto se ha realizado. Y he de decir que había un Pepito Grillo, que era oscar Mateos, que sabéis que es muy dinámico, que es el que siempre decía, hemos de hacer, ¿te acuerdas? Eh? Que siempre estaba insistiendo ahí. Bueno, pues no puede estar hoy con nosotros, por, por razones personales, pero, pero ha sido, yo diría, el gran ideólogo e impulsor de que estemos hoy reunidos aquí. Yo os he de decir, segunda cosa, primera, que era un sueño perseguido, segunda cosa, que una experiencia muy bonita, lo he dicho varias veces, pero igual no en este marco, es que cuando uno está trabajando con mucho entusiasmo y viendo la gente que colabora, eh, cómo se deja la piel por trabajar por eh, participar en seminarios, por elaborar charlas, por elaborar cuadernos, eh, pues cuando no he estado ahí trabajando seriamente y se tiene que ir, porque te piden otras cosas que hay que hacer, eh, pues la experiencia qué bonita es, y esto lo digo aquí delante tuyo, de ver que el centro está en muy buenas manos y que van pasando cosas que uno no ha podido ver realizadas pero que luego pasa el tiempo y dices, ostras, pues mira, ahora sí que ya se ha podido hacer esto que llevábamos persiguiendo. no Por tanto, diría que he de felicitar a la gente del equipo actual de Cristianismo Justicia, porque van pasando cosas muy bonitas y que voy siguiendo con una cierta distancia y digo, anda, fíjate qué han hecho aquí. Ostras, has visto lo que han organizado, ¿no? Ha sido un año muy intenso. Siempre nos quejábamos de que los años en cristianismo-justicia eran muy intensos y este año todavía me dicen que casi más, o sea que no pueden decir que sea culpa mía que fueran intensos, sino que hay gente que es peor que uno mismo. Bueno, pues ya acabo diciendo que ya sabéis que cristianismo-justicia en su ADN no tiene el ser una revista o un centro de publicaciones solo, sino que es un centro de estudios, como pone centro de estudios, cristianismo-justicia... Pues yo creo que esto responde a la esencia de este centro, un centro que hace estudios, un centro de estudios, pero que lo hace mediante un método que es el encuentro, el diálogo interdisciplinar. Y yo creo que hoy tendremos, bueno, hoy y mañana, una muestra bien fehaciente de ello. Pues esperemos que vaya muy bien, que nos enriquezca a todos y que nos ayude a cuando volváis con el AVE, los que vais desde otros lugares o con el tren o como sea, pues de vuelta a vuestros lugares, porque hay gente bien amiga que me gusta encontrar otra vez por aquí también. Eh, pues que realmente haya sido un espacio que nos alimente para poder seguir ahí donde estamos cada uno trabajando en el día a día por esta fe y esta justicia que queremos que se encuentren y que se alimenten más. Pues nada, felicidades porque se ha realizado este sueño y adelante y yo voy a disfrutarlo. Estoy un poquito así con el vientre mal, pero intentaré disfrutarlo lo máximo posible. O sea que, gracias. Pues puntualmente, son las seis, ¿eh? damos, damos paso a la, a la ponencia Marco, yo los, los acompañaré, le pido a Lucía, por favor, y a, y a José Ignacio que, que suban al...